¡Saludos! Soy Black Hat. Y no se olviden de ver Villanos por Cartoon Network. Hola amigos de Villalince, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y hoy me encuentro desde Cuernavaca, Morelos, donde se está llevando a cabo Pixelatlo, un festival de cine, animación, videojuego y cómics. Así que acompáñenme en esta lluviosa aventura. soy, soy Alan Ituriel, creador de Venus, The Cartoon Network. Sí, Black Hat es un villano narcisista y horrible, ¿no? Black Hat, para hacer tus más perturbados pensamientos realidad, literalmente. No le molesta el causar eh, dolor y miseria, al contrario, lo busca y le, le lo nutre y lo hace feliz. O sea, es un ser detestable, es como la maldad encarnada. No se me ocurre nada más malvado que yo. Y aquí ¿Qué tal, estimado caballero? Es, intenta siempre ser como un gentleman Un caballero y Bien vestidos y con modales Pero realmente adentro es un monstruo Horrible y detestable que está fomentando el, La maldad a través de su compañía En la fase 2 de Villanos eh, viene mucho más contenido eh, para varias plataformas, viene una eh, temporada 2 de cortos, de, igual cortos de un minuto, eh, como estos ads de, comerciales de Black Hat, viene también muchos cómics, um, cómics de, de villanos que van a estar en medios sociales, viene también un digital original que va a ser como una especie de, de videos de orientación de villanos de Black Hat en donde Black Hat eh, hace reviews o hace este, críticas a los villanos de Cartoon Network clásicos entonces, este, es como si Vlaja estuviera viendo todos sus errores y, y, y analizándolos ¿no? y, eh, y viene a, al final un piloto de 11, 11 minutos, un especial que es este, pues bueno, ya un capítulo completo, el primer capítulo de 11 minutos de, de villanos eh, que vendrá pues como un especial muy pronto Hola, ¿qué tal? Eh, soy Esteban Martínez, de Yours de Papier. Junto con mi chica que anda por allá, eh, hacemos Yours de Papier, que es un diario de pareja hecho historieta. Tenemos con el proyecto cinco años, este octubre cumplimos cinco años. Tenemos la ventaja de que el proyecto es como súper tierno, entonces un montón de gente se acerca a Yours de Papier, porque es como lindo entonces nos tratan como si fuéramos sus amigos porque bueno si pasas cinco años escuchando las eh, cinco años escuchando las intimidades de alguien pues es tu amigo no no, no hay otra opción Super emocionado, me encantó, lloré cuando vi cómo reaccionó el público y ha sido todo un, un evento que me ha dejado cambiado Llegué con la, con la gasolina medio tanque, me voy me voy lleno. Híjole, pues la verdad es tiempo. Eh, después de que terminó el libro de la vida, me eché un año promocionándola. María, cuando estabas aquí antes, no podía mirarte a los ojos. Y ahí fue cuando reviví creativamente conociendo festivales y gente. Entonces para mí eso me, me, me alimenta mucho. Para el 2028. Okay. Bye, bye. <ríe> falta, falta bastante.